Bueno, bueno, queridos seguidores del jueguito del recuerdo, aquí estamos nuevamente con otro jueguito del recuerdo. Y el que les traigo ahora es el Grand Barret, ya eh, un juego de Konami, 1986, ya que había salido para las máquinas de arcade. Ya Muchos de ustedes que están en juegos de video y por algo que llegaron aquí en este canal, eh, cachan este juego. Era el típico boina verde que tenía como ir a rescatar a unos a uno prisioneros de guerra. ¿ya? La versión de arcade era la raja, no teníamos nada que decir con esa versión. Buena música, buenos gráficos, estaba genial. Eh, pero claro, llegaron unas versiones a lo, a lo que era el Atari, el, en mi caso en el 130k, donde puta, la weá era muy ordinaria, era muy feo el juego. Pero aún así, como en esa época nosotros teniendo lo único con, con que podíamos jugar en nuestras casas, le hacíamos chupete igual. Soñábamos con algún momento tener una máquina de arcade, pero... Definitivamente era lo más cercano que podíamos tener al juego original de, lo, de las recreativas, por así decirlo. Entonces la cuestión es que, claro, aquí está Glen Beret, en algunos lados conocido como, como Rush Attack, ¿ya? como varias versiones de diferentes países. Y nada, pues lo vamos a terminar aquí en el Jueguito del Recuerdo. Yo sé que varias veces lo he estado haciendo en vivo y no me ha ido muy bien, porque claro, no me, no me fue ir, so, como que no le pongo talento, y claro, estoy con usted ahí en el chat echando la talla y... A veces pierdo. Pero las excusas dejemos de un lado. Y terminemos Green Beret para ustedes. Vamos a hacer una pequeña introducción. De hecho también pueden ver Green Beret. Eh, la versión de Arcade que la tengo aquí en el canal. Buscan ahí dentro del canal Green Beret. Eh, en el cual recuerdo Y está terminado el de Arcade. No hay ningún problema. Hoy día, después de hace muchos años atrás. Vamos a terminar el original de Atari. Ya. Bueno, habían dos versiones de Atari. Una en cassette y otra en disquete. La de cassette. Al parecer no estaba terminada. Porque era como... Se ve súper mal, como en los últimos niveles. Y en la disquete eh, se ve todo genial, ¿cachai? Y me conformo me conformo con que se vea más o menos bien, ¿cachai? Porque en esa época igual de cierta manera sabíamos que los gráficos no eran tan buenos así que tampoco podíamos ser tan exigentes. ¿Ya? Así que démosle. Ya, ese es mi personaje. y Yo sé que igual no es el mejor personaje del mundo. Eh, tengo una cuchilla que tampoco la alcanzan a ver. Es demasiado pequeña la cuchilla. Ya, parece... Parece un. parece como un. Miren. ¿Cachai? Y al fin y al cabo pareciera que hay rentando globos. ¿Cachai? No. No es como que soy el. Yo voy a mostrar un poco cómo se juega, ¿ya? Eh, miren. Eso no es un cuchillo. A diferencia del juego original, los arcades, andáis con un cuchillo de cocodrilo de Andipo. ¿Ya? Ahora lo otro, que si yo me agacho y me mantengo agachado y. y aprieto el, esa cuestión, siempre los voy a matar, miren. ¿Cachai? Esa es una pequeña técnica, ¿ya? Más adelante van a aparecer unos personajes de color blanco que tú al matarlo te van a dar eh, una bazooka, ¿cachai? Entonces puede disparar, todo. ¿no? como cuatro disparos de bazooka que van a aparecer arriba, en la pantalla, en el hat de arriba. Eh, lo que está indicando allá, que es como, en la parte superior izquierda de la pantalla hay como una X, eso es mi vida, ¿cachai? Y al lado van a aparecer como cuatro flechitas que son mis disparos, ¿Ya? Eh, bueno, esa era como la pequeña intro Ya lo demás es más que todo gráfico Y estar sobreviviendo Hay unos compadres que caen del cielo en paracaídas Ya, ese que acabo de matar Ven, ahí disparé Ese que acabo de matar me da esas balas Y para poder disparar las balas Lo tenéis que hacer con la barra espaciadora Complicar la wea igual En ese tiempo sí era complicado Porque tenéis que jugar con el joystick Al lado de la, del teclado Entonces tenéis que como estar ahí Y, y apretar para que, para que ¿Cómo se llama? Para que disparara la barra Vamos, démosle entonces, veamos hasta dónde llegamos. Esperemos terminarlo aquí en el jueguito del Recuerdo. Graham Barret para ustedes, compadre. Vamos, partimos como lo yo. Hace lo que se puede, vamos a, ir, eh, vamos a darle con todo. Y ahí ya tengo la bazooka, por ejemplo. puedo avanzar sin ningún problema y tranquilo. Ahí se volvió a cargar porque volví a matar a otro compadre de color blanco. dos disparos ahí mate otro de color blanco bueno acá se acaba el level y como como era de costumbre en el juego de arcade tú te tenías que volver aquí a la, a la esquinita esperar que aparezcan dos enemigos que en el juego de arcade llegaban en, un, en una camioneta y se empezaban a bajar de la camioneta y acá bueno aparecen nomás Ya, ahí murieron. Pasamos al nivel 2, ya. Creo que el nivel 2 era de Harbor. claro, el, el muelle. Que, vamos a tener cuidado, nos vamos a ir, en realidad nos podemos ir por abajo, vamos nomás por abajo, weón, sin ningún problema. Así que tanto, el juego tampoco es, es tan difícil después de una vez que le agarráis el ritmo. Porque sí tenemos que tener cuidado con esos monos que, ah, oh, weón, dos por uno, me dieron un abrazo, ¿eh? me hicieron un sanguchito. Claro, esas son situaciones que estáis cagados. Estás cagado cuando te hacen un sanguchito. O de repente cuando aparece un compadre de estos que, que pegan patas voladoras. Esto te haces para atrás y después para adelante. Y ahí te agachas justo, mantienes apretado y lo matas. Muy fácil. Esa era la técnica que había que ocupar en ese tiempo. Se la repito ahora. Hasta ahí te devuelves. Corres. Te agachas. Mantienes el cuchillo y lo matas. Muy fácil. Ya. Bueno, acá supuestamente salen los Doberman. Que parecen perros chihuahua recuerdo que un amigo me tiró esa talla, weón. Mira, aparecen unos perros chihuahuas, weón. Y en realidad, pues claro, en el juego de arcade... Son unos Doberman, po, wey. No, no, son unos Doberman. Son unos... Pastores alemán Y aparece un, un enemigo también, así que como que te diciendo, le dice a los perros... Anda a matarlo. Ya, o sea, pasamos como al airport. Al aeropuerto. ¿sí? la Aparte de la... De la escalera igual hay que tener cuidado porque te podéis subir... De... Ahí, ¿cachai? Te voy a equivocar. En la versión de cassette no se ven... Ve ¡Mierda! No se ven ve esta, esta, esta escalera ni esos aviones, ¿cachai? Igual ver esa gráfica en esa época era la raja, ¿cachai? Ya no te... Tengo nada que decir contra eso. Está sub... es un buen trabajo, compadre. Ya, bueno, como estamos en el aeropuerto, en este level nosotros nos tenemos que enfrentar con unos helicópteros, ¿cachai? Ya, eh, acá deberían aparecer los helicópteros. Les podéis tirar la bazooka ahí. O podéis ir a pegarle un cuchillo. Miren, me pongo acá. Y va a ser nivel 4. Son tres helicópteros les tiráis bazooka o les pegáis cuchillo. Muy fácil. Ya, ya finalmente llegamos a la zona 4. Donde estarían nuestro, nuestro, nuestros prisioneros de guerra, ¿cachai? Entonces nosotros llegamos como a las cárceles, una cosa así. ¿Ya? tirar granadas, o esa bazooka, miren las gráficas de fondo, eso era, lo, eso era lo bonito del juego en esa época ¿cachai? Y acá tenemos otro compadre que viene para caída, nos agachamos ahí, la matamos paqueamos nuestra super bazooka oh man, vamos, ahí están las jaulas, ¿cachai? las jaulas de los prisioneros de guerra bueno, y básicamente llegáis a esta parte, donde ya no había más, más que hacer no sé si aparecerán enemigos en el lado izquierdo. Me da miedo. Me da miedo esa situación. Creo que no. Parece que no. Claro, parece que no. A ver, se me acabaron las balas. Misión completada, compadre. Y bueno, y así parte nuevo el juego. Y eso es Grand Beret en el jueguito del recuerdo. Un juego que de cierta manera también conserva la misma música del, del original de Arcade. Esa música que escuchan de fondo. Es la música muy parecida a la de Arcade. Así que, bueno, eso. Pues, eh, tenía ganas de hacer un jueguito el recuerdo, terminar algo rápido, algo que se practicó, de repente, una un post... Hubo eh, <risa> uh, como una pequeña práctica antes de esto, ¿sí? Pero claro, pues, ahora jugándolo y teletransportándome a mi época, sí, había muchos juegos que eran de este, de este tipo, que llegabas y lo terminabas al tiro, ¿cachai? Ustedes se dieron cuenta, pues? cuatro niveles, súper rápido, no es la gran cosa, hay técnica para pasar a los enemigos, eh, y claro, yo creo que el nivel de entretenimiento en ese tiempo fue más que todo el descubrir esta técnica de agacharse y mantener la, la cuchilla apretada, eh, bueno, la barra espacio para poder disparar la granada y todo eso. Así que Napo, pues, sin nada más que decir, eh, olvidándonos por ahora de este jueguito de la Guerra Fría, que estaba orientado a la Guerra Fría, eh, Napo, pues, nos estamos viendo en otro juego del recuerdo, dejen sus comentarios, compartan y nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Un gran abrazo, cuídense.